aquí déjeme ver eh, esta de aquí eh, esa noticia de ahí miren ahí ahí esa noticia de que la ciudad donde se originó juan pone fin a 11 semanas de cuarentena en en, en Wuhan fue donde se originó el coronavirus y ya la gente le está permitiendo salir a la calle y es tan preciosa la noticia que dice que hubo cero enfermos y apenas uno muerto y recuerden que Wuhan es una ciudad de 7 millones de habitantes o sea que hay 7 millones de habitantes eh, o sea que es una un ejemplo extraordinario, esto de que la ciudad, miren aquí, ya la gente está saliendo a la calle y miren qué noticia tan agradable tiene la ciudad, donde se originó por primera vez el asunto, mírenlo ahí. Vamos a ver si se puede ver algo, por lo menos noticia positiva, mírenlo ahí. Qué dice ahí? ahí noticia positiva ahí dice que Wuhan pondrá fin de cuarentena van 24 horas sin contar un aplauso eso fue en la ciudad de 11 casi 12 millones de personas en China donde se originó este mal ya llevan 24 horas esto va a pasar y nosotros, los que vamos a quedar vivos, porque hay que hacerse propuestas. Los que vamos a quedar vivos, hay que hacerse propuestas. Lucharemos por un sistema tipo China. Tipo los países que han triunfado, no me importa que se llamen socialistas, comunistas, cristianos. Porque el, el ejemplo está ahí, está lo que es ya a esta altura del juego. Después de tres meses... Dice 11 semanas. En cuarentena. una ciudad de 11. De 11 millones de personas. Que ya. Tengan 24. 48 horas. Sin un enfermo. O sea que esto. Pasará. Lo importante es sacarle ventaja. Y tratar de cambiar. El mundo o ya ha cambiado a cotejarlo, organizarlo y hacerlo de mejor forma. Cuando hablaba ahorita de las redes, para que ustedes vean que de las redes hay algo que me, me tranquilizó, para que ustedes vean de todos esos paquete de cosas que salen en las redes, hay algo que me ha producido... Una, una simple grabación De creo que es José La Luz Que la La tiró en su programa De la radio Creo que es la voz de él Y al ser la voz de José La Luz Creo un poco en, en este mensaje Y es que en Corea del Sur Donde hay militares Hay una base militar en Corea del Sur y los militares norteamericanos hicieron una prueba, según dice José La Luz, en esta grabación. Tomaron algodón con vinagre blanco. Y todo aquel soldado, que ellos lo ponían a oler y a preguntarle, ¿qué es esto? El que no podía oler que eso era vinagre, y me, lo clasificaban como positivo del... COVID-19, del coronavirus positivo. Pero luego, y de 100, para que háganse la idea, oigan qué cosa que me gustó y me ha producido hasta alegría. De 190, no pudieron identificar el vinagre blanco. No lo olían porque dentro del fenómeno neurológico que produce. El coronavirus es que quita el, la capacidad de oler por un problema neurológico. Tiene su nombre, no me lo recuerdo ahora. Y el gusto que se le quita en la boca, que también son fenómenos neurológicos producidos por el coronavirus. Ahora, ¿dónde está la noticia que me ha motivado? Esto que escuché creo que en la voz de José La Luz, que me lo enviaron por el WhatsApp es que de los 90 que no pudieron identificar que era vinagre blanco le preguntaban luego que qué síntoma tenía del coronavirus ninguno tenía síntoma ni de tos ni de diarrea ni de fiebre ni de dolor de cabeza no había síntoma ninguno ¿Sabes qué han determinado? Que ellos tuvieron el coronavirus, pero como en las circunstancias que estaban como militares, rebasaron y no se enfermaron con el coronavirus. Y ahora están inmunes. Inmune significa que pueden comerse todo el coronavirus y no le da los resultados desastroso que produce el coronavirus O sea, que el coronavirus Si tú logras No agregarle Más problemas a tu vida Como esos soldados que son gente joven Te vuelve Inmune Y ya no te da el coronavirus Parecido a la viruela Dominicana o la mundial Que después que a uno le da viruela Tú te inmunas Y te vuelve inmune no te vuelve a repetir, igual que la papera, la papera nunca ha dado eso, entonces esa noticia me, hace, me ha hecho sentir, porque siento que yo puedo ser uno de los que ya pasé, siento yo, como no tengo síntomas, que yo soy uno de los que pude haber tenido el coronavirus, y ahora sentirme inmune ante esa enfermedad, ante esa desgracia, Parecido a los soldados de Corea del Sur. Digo esto porque hay que soñar positivo. No todas las situaciones Debe ser como se ha sucedido. Que son muchas la gente que están enfermas en su casa. Son mucha la gente que la negatividad hace que cada rato estén. A, a, a, va a ver si yo tengo fiebre. <coughs> o sea, psicológicamente creándose los síntomas como una forma de estar a que será el mismo estado